Mi amor, te amo con todas las vocales y más. Ah, del amor puro y genuino que te tengo yo a ti, y que he jurado guardar y proteger hasta que en mis venas no corra ni una gota de sangre. Eh, de lo eterno que será nuestro cuento de hadas y lo muy felices que seremos en él. Tu amor me hace feliz. Y de lo increíble y majestuosa belleza que es tu ser, tu piel, tu esencia. No comprendo por qué a un simple mortal le encomendaron la tarea. De amar a una diosa como tú, O oh, de ojalá nunca te vayas de mi vida, Puesto que no tendría sentido la mía, Sin el respirar de la tuya, Mi lucero, mi amanecer, mi diosa, mi reina, Eres todo para mí, Y la última, la U, de únete a mí, mi mi mejor amiga, mi esposa y mi amante. Desde hoy y hasta el nunca jamás. Te amo, bebé. Por siempre tuyo, tu príncipe.